Hola, buen día, bellas almas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que van ingresando, a todos los que van llegando. Hoy estamos en un horario poco habitual, porque nunca transmito a estas horas. Sin embargo, hoy estamos con una persona que quiero que conozcan, un ser divino, maravilloso y eh, he tenido el gusto de conocerlo personalmente y dijimos, pues vamos a hacer una transmisión y aquí estamos porque como, como buenos locos, pues aquí estamos maravillosamente. Entonces, sin más preámbulos voy a dar la bienvenida a Yauma, que verdaderamente es un ser divino y yo sé que yo podría presentarle, pero quiero que él se presente y que nos cuente quién es, qué hace y a qué se dedica. Bienvenido, Jaume. Hola. hola, hola, hola, Nieves. Hola, ¿qué hola. tal? Hola, bienvenido. ¿Mm? Desde España, desde España, aquí estoy. Está en Barcelona. Recién eh, el... llegado de México, recién pues, he llegado de México, hace una semana que estuve allá. Impresionante país, impresionante gente, impresionante <risa> comida. <risa> rico, <risa> rico. <risa> Oye, engañarme. Yo como mucho y me encanta la comida. <risa> Una, un país de riqueza abundante. Qué sí, bueno es que te bien. haya gustado y te haya dejado sí. buen sabor de boca. ¿Cómo te tratamos por aquí, Jaume? Wow, he dejado muy buenos amigos allí. He dejado muy buenos amigos. Amigos que van, van a estar ahí. Van a estar ahí. O sea, realmente ha sido todo un descubrimiento, Nieves. Perfecto, ha sido, bueno. Ha sido interesante. Me da gusto. Pues mira nada más decirles que Yauma es el creador de un método que es Resam eh, de Sanación Avanzada y un curso de habilidades especiales que habla de más allá de lo humano. Y sé, ¿eh? y un poco lo que leí así en tu, en tu trayectoria, que desde tu más tierna infancia has tenido como habilidades especiales, ¿eh? <risa> habilidades diferentes, consideradas un poco como paranormales, como diferentes. <risa> Cuéntanos Rada. un poquito. Sí. Oye, cuando un crío le dice a su madre ves esto y tu madre te mira con cara de esto, es el momento de no decir nunca más nada, porque <risa> <risa> si algo tuve la corazonada es decir, cállate porque esto no lo está viendo o cállate porque esto a lo mejor no es tan normal como a mí me parece. Yeah. Y desde ese momento tuve una cremallera, una cremallera que duró hasta el 2014, una cremallera que se rompió se forzó a romper y a partir de ahí es cuando renací, renací como una persona en la cual eh, dinamitó todo a su alrededor, desapareció todo, cambió amistades, cambió absolutamente todo para dar paso a algo mucho más grande de lo que yo había imaginado de, de entrada y es que me vino todas esas personas que ahora están a mi alrededor, que compartimos y que básicamente es el método ERSEM y el método de habilidades especiales. ¿Por qué? ¿Y qué pasó en 2014? En dime, dime. ¿Qué pasó ¿Qué te... en 2014? Eh? En 2014 es cuando viene el vendaval de un despertar masivo de conciencia. Fue un tsunami. O sea, no fue un despertar, fue un ostión, eh, con perdón de la palabra, en, en, en toda regla. Un, un, un, un collejón, como se dice. Es un despertar de esos que... Mmm, Toca en Carlos Codos, Nieves. Toca en Carlos Codos, los codos. No había otra manera que despertar. Despertar. Fue tan grande la sacudida, fue tan grande la sacudida que no, no había otro remedio, Nieves. O sea, ya no podía, esa cremallera saltó por los aires, saltó por los aires todas mis estructuras de funcionamiento, mi vida personal también saltó por los aires. Por lo tanto, era un, una voladura, aunque parece que... Fue controlada, ¿eh? Fue controlada porque a día de hoy, bendita dinamita, bendita voladura, ¿eh, Nieves? Te lo digo en serio. O sea, fue como una gran implosión interna que eh, desencadenó un mare magnum alrededor tuyo en todos los aspectos. En según. todos los aspectos, personal, uh, <ríe> o sea, por, de empleo, todo, todo cambió de, de, de la noche a la mañana y se abrió entre mí lo que realmente es el universo, que, que no es más que... Una proyección. Es una proyección en todos los sentidos y todo lo que significa la palabra proyección. De dentro cuéntanos, hacia... cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? A ver, háblanos de esta proyección desde tu visión, Hay, desde una, tu hay algo llamado desfase, ¿vale, Nieves? Es, hay algo llamado desfase, es una técnica especial exclusiva de, del método Ersem y que pronto tendrá para sí misma un curso especialmente solo de desfases. <coughs> Perdón. Un desfase que es, son portales en los cuales nosotros generamos y entramos y vemos justamente que la realidad es irreal. Porque vemos con los ojos abiertos, con todos los sentidos despiertos, ya no hay momento, hay que hacer nada, solo entras de forma consciente, en vigilia normal y corriente y ves que la realidad empieza a cambiar. Y no poco, nieves, no poco. Los desfases es algo como cruzar diferentes puertas de realidad, reales, no son imaginativas, reales, en las cuales ves tú diferentes versiones de lo que puede pasar en tu día a día. Los uh -huh. desfases, siendo infinitos, te muestran posibilidades, pero posibilidades que estás viviendo en ese momento y en la cual si te quedas en ese sitio para siempre, te quieres quedar, ya sé que es muy abstracto lo que estoy diciendo, pero si te quieres quedar en ese sitio, esos cambios perduran ineternam para siempre. Esas puertas serían algo así, llama como líneas de tiempo. Pueden llegar a serlo, ¿vale? No quiero confundir a la gente. Pueden llegar a, siendo, a serlo cuando hablemos de grandes, grandes desfases y distancias enormes en cuanto a portales se refiere. Pero lo increíble de esto, ves cómo esa proyección cambia. Y eso mm. es lo bonito, Nieves. Y ahí te das cuenta de lo irreal que es toda la realidad. Realidad mm. irreal. Te puedo garantizar ahora mismo que todo es una simulación, Nieves. O y sea... lo bueno es que lo, lo ven. La gente que entra lo ve y puede elegir la simulación que mejor le convenga. Ya que vamos a jugar a, a, a una simulación, porque esto es un juego, pues mm. escojamos entre todos cuál es la mejor versión de la simulación que a ti te conviene, en la que tienes lo que tú quieres, lo que deseas, que estás viviendo tu mejor uh, versión en simulación. Ya. Yeah. ¿De acuerdo, Nieves? Sé que Ya sé que suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero es que es muy complejo de explicar si uno no lo vive. Yo te puedo hacer aquí una tesis de dos horas sobre lo que es un desfase y te quedarás igual, porque siempre te quedará en una idea, Nieves. Esto es una cosa que el lenguaje se queda corto. Uh -huh. Sí, que de hay que vivirlo. Bueno, y esto que tiene que ver, eh, cuéntanos un poco, porque eh, quiero que empecemos así como desde, desde lo básico, lo elemental, porque no todo el mundo entiende todo lo que. Entonces, antes de llegar a niveles avanzados, tenemos que empezar por dar pasitos básicos. Y a mí me gusta que la gente entienda de qué estamos hablando, como bueno, para que realmente se vaya metiendo. Entonces. Háblanos un poco porque todo esto está relacionado con la energía. Todo esto sí. está relacionado con la frecuencia, con la vibración. Este, háblanos de esta divinidad activa sí. que has querido que hablábamos el día de hoy. Cuéntanos y ponnos las bases. La divinidad la activa es energía e información. Sí. Si partimos de energía e información, ya tenemos una gran base. Son los cimientos de todo, nieves. Okay. Cuando tú tienes mucha energía en ti, cuando tú tienes la información adecuada en esa energía, el despertar uh -huh. de las habilidades innatas, el despertar de tú quién eres, ocurre. El canal de sanación se abre y lo que tú puedes hacer en temas de información va más allá de todo lo esperado. Puedes cambiar la configuración de algo. Esa información, puedes decir, esto es que esto no me gusta. Vale, pero es que es información y la información se puede cambiar. Hay técnicas para cambiar la información de algo. Eso de algo puedes uh, um, trascenderlo a cualquier cosa que ahora mismo se te ocurra. Desde algún tipo de cosa que te ocurre en tu vida que no te gusta, en cuestión de algo de tu cuerpo físico que te está ocurriendo algo que no te gusta y en el entorno tanto inmediato como inmediato. Completo de tu realidad. Si tú manejas la energía y la información de tu cuerpo energético, voilà, cambias la configuración y vives según esa configuración. Nieves. Por lo tanto, lo que hacemos en el método ERSIM, hacemos algo llamado ensanchamiento de canal interno. El canal interno es algo que es conocido desde hace muchísimo tiempo. O sea, muchísimo mm -hmm. tiempo lo que pasa, lo que pasa, y eso es, es, es, que es, es matemático no da el suficiente caudal para mantener a cuerpo energético, digamos, en forma. Es como si alguien fuese al gimnasio, pero solo, entren, solo entrena el tronco superior, pero deja de, entren, de, de, de, de entrenar las piernas, ¿verdad? Que se vería raro una persona, o que no trabaja brazos y trabaja mucho las piernas, se vería muy delgado arriba y muy grande abajo. Pues el canal interno es algo parecido vemos que mmm, el tamaño del de cuerpo energético mmm, no es proporcional al tamaño del canal interno. Es mucho más pequeño. ¿Y por qué es eso? Pues uh -huh. haciendo el cambio de información mmm, que se requiere, canal interno ya es proporcional al cuerpo energético. ¿Y qué ocurre luego? Pues que nos iluminamos como un árbol de Navidad. Ya empiezan a aflorar habilidades especiales, Empiezan a aflorar ciertas cosas que, a grosso modo, diría lo que tú has dicho al principio, parecería paranormal, pero para mí no es paranormal. Para mí lo paranormal es no tener abierto esas habilidades. Gente, uh -huh. piedra, gente que eh, va por la calle sin ningún tipo de mm, pensamiento de por qué estamos aquí, qué es, cuál es nuestra función, ¿eh? o cualquier otra pregunta existencial. No, van fluyendo por la vida y empiezan el juego como lo acaban. O sea, sin ningún tipo de movimiento. Por eso es importante aprender a que somos divinidad activa, porque cuando hacemos estos movimientos energéticos, somos uh, dioses, diosas, divinidades que realmente interactúan, ya no solo con el entorno inmediato, lo podemos moldear como queremos, sino en toda lo que es nuestra extensión de realidad. Somos seres divinos. Ya no somos una idea de que somos seres divinos, sino que realmente lo estamos viviendo. Uno te puede explicar a qué sabe una paella de marisco. Y tú, la persona te lo puede explicar en palabras, pero hasta que no pruebas la paella, la comida en sí, tú no sabes, no tienes la idea certera de que, vale, sabe esto. Pues hay mucha gente que dice que es divinidad, pero lo hace a sabiendas de lo que cree que es ser divinidad activa. Pero no. Cuando lo vives, dices, ahora sé lo que realmente significa ser esa divinidad. Porque hay mucha gente que lo, lo, eso lo, lo entiende como una idea. Uh -huh. Ha leído libros, ha hecho millones de cursos, pero desde, de la idea no ha salido. No, no la ha vivido en primera persona. Y eso es lo que realmente hacemos. Vivirla en primera persona. Y todo despierto, con los ojos abiertos, interactuando con el entorno en tiempo real. Y eso es lo importante, que no haya elucubraciones de, imagínate, yo nunca te digo a nadie, imagínate esto. No, si yo le digo a alguien, imagínate, estamos imaginando, estamos elucubrando. No, no, no, sin pensamiento, todo real, viéndolo así, directamente, Nieves. ¿Y qué es lo que podemos ver? O sea, con este ensanchamiento del canal es, estamos eh, accediendo a nuestra divinidad, entiendo... Estamos... Entiendo sí. que somos seres divinos, eso este, a mí me queda muy claro, viviendo una experiencia humana en este avatar físico y lo que estamos activando de alguna manera es esa energía que es nuestro ser, ¿eh? quien en verdad somos. ¿eh? Exactamente, con eso mm -hmm. tienes todo el, lo que es el vehículo energético en marcha. Con ello, tus habilidades paranormales, especiales, como digo yo, en marcha, porque se te activan y todo el mundo tiene habilidad. Especial. Todo el mundo tiene habilidades. ¿no? Es claro, especiales. Aparte, aparte que tienes todas las posibilidades de manifestarte como ser divino. Uh -huh. Nosotros tenemos unas paredes aquí. Yo veo donde estoy yo, una habitación, veo el techo, las paredes, pero hay infinitamente más que todo esto. Ya no solo accediendo a los desfases. Ya no solo uh -huh. accediendo a los desfases, sino accediendo a a otros entornos como el espacio etérico. ¿Eh? El espacio etérico es, es donde se crea, es do, los motores del simulador se llama espacio etérico. Y desde ese sitio tienes acceso a lo que realmente eres tú, a lo que realmente ves más allá de esa piel, de esos de ese disfraz, de ese avatar, de ese vestido de carne y hueso en la cual uh -huh. nos tocó vivir desde la experiencia de un nacimiento humano hasta el día de hoy. Uh -huh. Cuando todo eso transciende, y lo ves con tus ojos reales, no con los ojos físicos, eh, me quedo sin palabras ante la maravilla que se abre ante ti, Nieves. Realmente uh -huh. ves lo que significa ser divinidad y ves que lo limitados que estamos al expresarnos solo en el mundo de la materia, en el mundo de César. Uh -huh. Esto, yauma tiene que ver y yo sé que me parece que tú no manejas nada que tiene que ver con los chakras ni nada por este por el estilo, ¿verdad? Perdón, que no ha apagado el móvil. Eso es un esto es un pecado capital lo que acabo de hacer. Tenía el móvil. Absolutamente, tache. No, no. A ver, yo no trabajo los chakras, ¿vale? Cada uno puede trabajar en lo que quiera. Yo trabajo directamente en el cuerpo energético. Uh -huh. Dicho esto, cuando trabajas directamente sin intermediarios, sin uh -huh. intermediarios, te das cuenta que no hace falta ni, ni desbloquear la glándula pineal, no hace falta trabajar con traductores que van de un vehículo a otro, sino que uh -huh. trabajamos directamente sobre el vehículo adecuado. Es, es, es, imagínate, es lo mismo que, tú imagínate, que no saber inglés y usar el traductor de Google. Te okay. podrás más o menos entender, depende de la calidad del traductor, con la persona. Pero no es lo mismo que dominar el idioma. No es lo mismo que transmitir una idea a, una, a otra persona sin intermediario, sin traductor, sin interpretaciones erróneas. Cuando tú lo haces desde ti mismo, hacia ti mismo, ya, ya está todo. Ya está todo. Ya no requieres de nada más que de ti, hacia ti, hacia el otro. ¿Me entiendes? Mm -hmm. un traductor sin interpretaciones erróneas, de tú a tú, directamente. Esto entra en comunión este, definitivamente tu espíritu, tu ser, este... ¿En dónde pone yauma al alma, a, este, a las emociones, a los cuerpos mentales? A este, ¿cómo, ¿Cómo nos desglosaría todo esto? Yo me iría directamente al yo real, sin poner nombres, porque cuando compartimentas y bautizas ya estás limitando a, a, esa, a, a, tú mismo, a ti mismo. Cuando ya ponemos nombres, apellidos, uh, esto es esto, esto es lo otro, Estamos haciendo una separación, una compartimentación que, más que decir o dar una definición, para mí frena. Por lo tanto, algo que enseño a romper estructuras de funcionamiento. ¿Qué es la estructura de funcionamiento? Decirle a esto por su nombre, por esto, por esto. No. Si todo es el soy, si yo hago uh, compartimento y fracciono al soy, ya me estoy restando. Por lo tanto, sí. yo unifico todo lo que soy hacia mí mismo y no bautizo. Al no bautizarme no me limito. Y esa no limitación se expresa a sus anchas, sin ningún tipo de limitación. ¿sí? De esa forma este, corre eh, absolutamente toda la información libremente, que al fin y al cabo pues es... Luz y energía en todo su potencial. Exactamente, exactamente. Ya no estás limitado a nada. Eres un ser completamente ilimitado. Fíjate que sin nombre ya eres del todo. Porque si tú, yo me digo, yo soy Yauma, tú eres Nieves, sí que es verdad que nos estamos presentando, pero me estoy limitando mucho decirme que yo soy Yauma y tú eres Nieves, porque hay mucho más que Nieves y mucho más que llama en todos los sentidos. Y con eso aprendemos a romper esquemas. Sí, como yo digo, yo soy, yo soy una con el todo, la fuente infinita de posibilidades que todo lo es. Esto, ahí, es ahí es justamente donde, donde se engloba absolutamente todo. Y entonces, vamos a profundizar un poquito en, el, en cómo trabaja esta información, esta energía, ese soy realmente puesto en acción. ¿qué es lo que tiene en un momento dado para ofrecernos en, que creo que es pues, obviamente el campo infinito, pero cuéntanos, desglósanos, danos sí, tú... un poquito dosificado para que la gente lo entienda. Fíjate que tú tienes una vibración, una manera de ser, incluso energéticamente, diferente al resto del mundo. Tú tienes algo Estoy hablando de energético, no, no del ADN humano, no. Energéticamente tú eres única y nadie es igual que tú, Nieves. Tu información que has ido adquiriendo durante todas las experiencias tuyas vitales, y ahí eso engloba todo lo que quieras englobar sin bautizar nada, ¿vale? Uh -huh. Y yo soy, Jauma, que desde mis experiencias vitales me han dado una configuración única y que me hacen a mí igual que a ti únicos. Somos tan únicos que si nosotros no existiésemos energéticamente en el universo, el universo no se podría dar como concluido o terminado, faltaría nuestra energía y nuestra información. Fíjate si, si es importante nuestra configuración energética y de información. Por lo tanto, dentro de, dentro de esa um, especie única que somos, nos vamos a expresar de esa manera. Y la información y nuestro entorno va en función de cómo vibramos, sentimos y nos expresamos con la información que nosotros llevamos dentro. Okay. Y esa es la piedra angular de todo eso. ¿En ¿Eh, Nieves? Es la parte. El, el, el, el, ¿Sabes lo que es un, un puntal? Pues es el puntal de todo. Y ese es nuestro, mmm, o mejor dicho, nuestra forma de que nos van a percibir los demás. Y, fíjate, sin el disfraz, de tú a tú, me vas a ver desnudo, ya me entiendes, yo te voy a ver desnuda, sin ningún tipo de maquillaje. Y es a partir de ese momento en el cual te digo, wow, Nieves, te reconozco y te veo como divinidad que eres y única ¿eh? en el universo, porque tu centro, que eres tú misma, fíjate, si tú eres el centro del universo y hay infinito por todas partes, significa que tú, Nieves, desde tu posición actual, eres todo el universo visto desde el centro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay un centro de infinito, infinito, infinito e infinito, sino que desde tu posición siempre estarás en el centro del universo y serás el centro del universo. Y yo, desde mi posición, seré el centro del universo. Por lo tanto, de centro a centro, yo te reconozco, Nieves. Y desde, y obviamente desde centro a centro, desde mi soy a, a tus sois, ahí es donde somos uno y nos. Este... Claro, porque todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo. No, ya te he dicho, el universo sin tu energía y la mía no estaría completo. Exacto. Faltaría esa conciencia que te hace nieves, y esa conciencia que ahora mismo me llamo llama Pero las experiencias vitales están ahí. Por tanto, a la nieves actual. Y a mi yauma actual, que, es, que soy yo, te, nos reconocemos. Y sin esa esencia de vida, esa esencia divina, el universo no sería tal cual es el universo. Porque ya sabes uh -huh. que la energía no se crea ni se destruye. Y Pero como sí, no sí. se crea ni se destruye, por lo tanto, si faltase esa energía, el universo no estaría completo. Así es. ¿eh? Bien, buen punto. Entonces... Aporta Yauma, porque aquí hay una cosa que tú dices: Yo lo que hago en mi curso es ensanchar el canal, ¿eh? para que esa energía que realmente eh, sea más grande, la parte energética, más amplia, más expandida, que lo que en estos momentos tenemos que lo más expandido que vemos de nosotros mismos es lo físico. Esto es, estoy en lo correcto, tú vete diciéndome si, si no. Canal no. interno es un enigma, <ríe> Nieves. Es un enigma porque si somos tan poderosos, ¿por qué narices, con perdón de la expresión, tenemos tan estrecho canal interno? Siempre hemos tenido teorías de que eso a lo mejor no es tan casual como parece y es a lo mejor, solo a lo mejor, uh, pues a lo mejor no... Uh, quieren que seamos tan, tan, tan abiertos, tan, tan divinos, ¿no? ¿Quién quiere? Espera, espera, espera. no, ahí lo dejaremos en especulación, Nieves, ¿de acuerdo? De mejor que lo dejemos en especulación, y te lo digo mmm, como algo de tú a tú, Nieves, dejémoslo en especulación, pero no es normal, eso también te lo digo, que un ser tenga esa capacidad energética, pero a la hora, a la hora de movilizarla, estemos tan capados. Es como aquí en España hay algo como cuando te sacas el carnet de conducir, de motocicletas sobre todo, eh, en cilindradas grandes, tienes que llevar la moto limitada. ¿Qué significa limitada? Le quitan potencia mediante unos aparatos para que um, tengas la experiencia necesaria cada uno o dos años para tener, poder manejar ese tipo de potencias de, de, de grandes cilindradas. Pues mm. parece... Parece que es algo parecido, como si nos hubieran metido algún tipo de limitación. Pero oye, yo digo, si somos divinidad, aunque seamos ahora mismo amateurs, divinidad que se está empezando a levantar, que estamos gateando y aún ni eso, y queremos descubrir quiénes somos, yo creo que llegó el momento de decir, vale, si soy divinidad, me presento como tal. Sin categorías de divinidad. De tercera, de segundo, no. Categoría como tal. Que estamos en pañales, sí. Pero para uh, empezar a caminar hay que, hay que soltar, ¿no? Por lo tanto, vayamos un paso más allá y seamos realmente divinidad en todos los sentidos, Nieves. No solo de boca, sino de hechos. Y de hechos es despertando el potencial y ensanchando el canal interno, cambiando esa información para que seamos realmente divinidad activa, con esos dones que realmente tenemos y podemos compartir, con esas habilidades de poder cambiar con los desfases de realidad, poder manejar todo a nuestro antojo. ¿Por qué? Porque somos divinidad. Uh -huh. Sin intermediarios. Yo siempre digo, seamos divinidad sin ningún tipo de arquetipo. Seamos divinidad desde nuestra conciencia. Uh -huh. Ya no limitados con nada. Esa, esa es mi, mi forma, mi carta de presentación cuando hago las pequeñas introducciones antes de empezar los cursos, Nieves. Bien, y esa divinidad en acción, activa. Este, eh, una cosa es lo que podamos lograr, pero cuéntame qué ha logrado Yauma, qué ha visto. ¿Qué sabe de este simulador y de todo lo que ha podido al, alcanzar o acceder? Porque yo creo que la mejor eh, tentación es que nos digas hasta dónde está llegando Jauma en estos momentos, en sus visiones. Sí. Sí. A, día, a día de hoy, pues voy a profundizar más, ¿vale? La respuesta corta es, se llama desfase uh -huh. y directa. La, la respuesta corta y directa se llama desfase. ¿Por qué se llama desfase? Porque todas las preguntas que tengas, en algún desfase se van a responder directamente, sin ningún tipo de malos entendidos, sin tapujos, directamente. Por lo tanto, te diría que Llama a día de hoy, está en los desfases al 100%. Porque allí yo digo, Nieves, me puedo presentar tal y como soy yo, en la versión más potenciada de uno mismo. Uh -huh. Y lo he dicho antes, es algo tan. Uh, es que el, el, el lenguaje pierde fuerza. Si yo te digo, Mía Nieves, es que tú allí eres todo, ves todo, ves cómo se forma la, la realidad a cada momento, ves cómo los ladrillos de la realidad se van formando, ves realmente qué hay detrás del telón, ves qué hay detrás de todo. Yo te puedo decir esto, pero a ti se te quedará como una idea en tu, en tu intelecto. Por mucho que yo me esfuerce en decirte es que es impresionante, impresionante quién eres tú Nieves y cómo se moldea el universo contigo. Siempre se quedará una idea Nieves. Hay que vivirlo para experimentarlo. No es lo mismo, no es lo mismo conocer el camino que caminarlo. Ya yeah. Eso, eso me queda claro. Y bueno, yo sé que es difícil a veces usar las palabras humanas para hablar de más allá de los velos, de lo que realmente está en el campo etérico, este, porque pues al fin y al cabo el éter se nos escapa de las manos. O sea, sí. sí, no solo éter. <risa> es que estamos en las viejas estructuras de funcionamiento, en las viejas ideas de, de, de lo que siempre se ha sabido, ¿no? El éter, el campo. Pero es que eso es solo una pulga. Es que hay mucho más que eso. ¿Cuán más? ¿Cuán más? Hay... Cuéntanos. Sí. Fíjate, fíjate que detrás de toda estructura mental de que creemos en algo, siempre hay algo que lo está generando. Una mm. idea es generada por algo exógeno a la idea, pero que la integra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decirte que el universo es uno y que uno es el universo, es la tontería más grande que yo te puedo decir a ti ahora mismo, Nieves, sabiendo o viendo, mejor dicho, compartiendo lo que hemos compartido. Y no solo conmigo, sino con los alumnos. Decir que es un, multi, uh, un multiverso es quedarse en nada. Decir que el tiempo no es circular, sino que es uh, ayer, mañana, hoy, puedes ir a esas líneas, me quedo en nada en comparado en lo, con lo que se puede hacer. Si te digo que la realidad converge y haciendo tú algo cambias todas las realidades existentes, me, que, me continuaré quedando corto. Porque cada día que pasa se descubren cosas que dejan obsoleto lo anterior. ¿Me entiendes? Estamos a un nivel ahora mismo que podemos acceder a cualquier cosa que no podemos ni imaginar. Y eso es lo bonito. El cerebro se queda corto, se cortocircuita ante lo que se abre ante tus ojos. Que incluso los ojos se quedan cortos para ver toda esa maravilla. Nieves, sé que te acabo de confundir más, pero por No, mucho yo, momento, siempre digo, yo siempre, siempre digo algo que... Es una moto de polvo. Que decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y cada vez que queremos ver con, con los ojos físicos algo pues estamos siendo limitados por nuestras propias estructuras, nuestros propios formatos pensamiento, exactamente, creencias, exactamente. etcétera. Traemos toda una, una carga. Entonces, a mí me interesa mucho que la gente vea y que se dé cuenta que ya se está experimentando este, y que ya se está viviendo en ese, en, desde esas energías podemos llegar a accesar justamente a todo el potencial divino que nosotros somos. Y y, y que la gente ya lo empiece a creer porque es que realmente no, no seguro que, es que, que lo, lo acabará creyendo porque <risa> no, como tú no dices es sutil, no es sutil lo que estoy diciendo yo ¿eh? no es sutil, no es no te lo crees porque lo digo yo no, uh, porque lo tienes delante y lo estás viendo exacto y eso, eso, eso es lo, lo más interesante eso es lo más interesante cuando uno se da cuenta de quién es realmente uh, ya cambia todo ya no, no, no puedes volver a ser el mismo. Es que no es viable ser el mismo. No es viable. Mm. Ya, no, ya. O eres muy cínico y te autoengañas, autoengañas, autoengañas y autoengañas, pero en el fondo hay una vez y te dices, cuidado, tío, que esto es real. <risa> a ver, por mucho que digan, no, no, no, no, no, no, esto no es real, no, no. Lo siento, pero una vez se cae el velo, se cae para siempre. Y eso es lo bonito. Es esto, bueno. esto que acabas de decir es importante. Una vez que se cae el velo, se cae para siempre. Ya no se, o sea, ya aunque... no se agarra, ya no existe una estructura para agarrar el velo. <risa> ya una no vez que ya empiezas a, a desarrollar todas estas eh, situaciones energéticas, aunque dejes de trabajar eh, determinadas tecnologías, técnicas, etcétera ¿ya estás abierto? Estás abierto estás abierto ¿y en conexión siempre? con la wifi directo? sí, sí, sí, mucha gente dice yo he vuelto a nacer incluso en el calendario día de mi real nacimiento de mi nacimiento real una vez se abre ya no hay vuelta atrás está abierto es una puerta solo de apertura no tiene bisagras para cerrarse es que nadie cuando ve eso tiene la menor uh, idea de cerrar eso. Porque cuando ves que puedes modificar el simulador, cuando ves que te reconoces como quien eres, cuando actúas como divinidad activa y ves cómo se construye todo el decorado, cuando ves lo que hay realmente detrás de todo esto, a ver, mmm, ¿me entiendes, Nieves? Ya, ya es que todo cae por su propio peso es que ya no hay nada más que decir ya bueno, no hay nada más que decir. Algo, algo importante cuando ves todo el decorado ¿eh? una confirmación cuando ves que el decorado se cae a trozos nieves <risa> una confirmación desbale, nada, vale. no, nada confirmación. de lo que ves es real todo es un Exactamente. te toca ser actor consciente tendrás que actuar porque la gente en este mundo actúa a que son otras personas, a que son seres humanos que van a trabajar, y tú tendrás que esforzarte en ser actor consciente, <ríe> actor consciente o actriz consciente. Y tienes que, bueno, uh, están viviendo una película, tú ves que están viviendo una película y no ven, y tú no, ellos no ven cómo están los maquilladores, el director, los focos, <ríe> a todos alrededor, pero ellos no ven que están justamente haciendo el papel que les ha tocado. Como sí, marionetas, pero, so, pero a ver, marionetas sí, pero, pero divinidad, aunque tengan amnesia. Exacto. Aunque sean actores que han olvidado, o sea, um, personajes que han olvidado que son actores. ya yeah. Máximo respeto hacia esas personas, porque todo el mundo en algún momento hemos sido uh, personajes. A lo mejor mañana ocurre algo a esa persona y empieza a despertar y ver... Que esto no cuadra, vamos, ni con pegamento. Esto no, no pega ni con pegamento la, la, lo que es la realidad. Pero mm -hmm. tiene que ser esa persona. Tú no puedes decir, no, esto lo tienes que. No. Cada uno tiene un tiempo. Será por tiempo, Nieves. Será por tiempo. Si tenemos todo el tiempo del universo, porque la partida se va repitiendo. Por lo tanto, oye, cuando sea el momento, será. No mm -hmm. hay que hacer nada. Ellos están viviendo y cuando a lo mejor la vida les va a hacer ¡pum! ¿Qué es esto? O le tiene un tsunami, como a mí, <ríe> y se llevan todo por delante. Pero todo está bien, todo está en su tiempo, Nieves. Pero no es necesario tocar fondo para que te venga el tsunami, o sea, no es necesario. No, no, no, no, no, hay despertares suaves. Exacto. Hay despertares suaves, no, no, no. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que le tiene un ostión y hay gente que le viene con cumbias. Hay gente que le cae un edificio encima y a otros que le cae no, una piedrecita. Sí. Ya bueno, algunos, algunos hemos sido muy tercos pero y nos ha tocado las adversidades a todo lo que da, pero este, aquí estamos, este, hoy riéndonos justamente de todo este tipo de cosas y dándonos cuenta de que todo tenía un propósito y un para qué. Que es la parte de ver con una visión diferente la jugada ¿eh? el, en el, dentro de los personajes. Bueno, Jaume, cuéntanos este... Una de las cosas que eh, sé que, ha, que haces son dos, dos vertientes, una que es la de sanación, que es la que tú amas, adoras y, y te encanta todo lo que es la parte de sanación avanzada, eh, donde a través de esta tecnología que tú implementaste y, a, y de ensanchar el canal, cualquier persona puede sanar cualquier tipo de de eh, situación, de lo que hoy llamamos enfermedad, que es esta falta de firmeza divina dentro de cada uno de nosotros. ¿eh? Y, este, y se pueden sanar a ellos mismos. Y otra es la parte de habilidades especiales este, que adquirir, puede ser adquirir, adquirir, adquirir, adquirir, Es decir, ¿sí? que uno bajo demanda pide algo espe específico. Como todo okay. es información. ¿Dónde? Piensa una cosa, todo lo que haya conseguido algún ser humano en algún momento de la historia es replicable. Es mm -hmm. decir, se puede copiar esa información y meterla otra vez en el cuerpo energético de alguien para que desarrolle esa habilidad. Y es, es eso. Por eso el, el, el curso de habilidades especiales es curso de habilidades especiales adquiridas, no innatas. Adquirida. La innata es la que se despierta en el método de sanación avanzada y la adquirida es si alguien quiere algo que necesitaría desarrollar, pues sería ese curso. ¿Eh? Okay. Son diferentes entre sí, pero hay parecido razonable entre los dos porque evidentemente somos un cuerpo energético, somos divinidad y desde esa divinidad es donde actuamos nosotros. Por lo tanto, hay, hay similitudes. Cuando hacemos este proceso de sanación con el método que tú trabajas, este, ¿A dónde? O sea, trabajamos con el cuerpo criogénico. ¿Desde dónde trabajamos? este criogénico? No? Caray, congelado. Ahí. Hay, hay muchas es cosas ahí. Desde, ¿Desde el cuerpo origen? ¿Desde dónde? Cuéntanos. Tenemos un cuerpo, ¿vale? En el cual podemos expresar toda nuestra magnificencia. Ese cuerpo, que es el cuerpo energético... Cuerpo de luz. Le puedes decir el nombre que quieras, pero no dejará de ser la identidad de cuerpo energético. Uh -huh. Ese cuerpo energético tiene tanto potencial dentro que nada le es imposible. Nada le es imposible. Cuanto más reconocimiento tengas de ese cuerpo, más habilidad tendrás para poder uh, manejarte desde él, que eres tú mismo. No hay un él fuera, un él dentro. Pero cuanto más te reconozcas que eres eso, más, más, más cositas se van a encender y más botoncitos van a aparecer eh, de control en ese cuerpo. Ya Como mentira, si fueran no, paquetes no de información. Botones. Pero uh, sí, cuanto más reconocimiento tengas de que tú eres ese cuerpo, más cosas podrás hacer. Y te darás cuenta que se despiertan cosas en ti que ni en los mejores libros de ciencia ficción, porque una mente humana, a la hora de crear una fantasía, se quedará corto, no, lo siguiente, antes de, de, de, de llegar a lo que puedes hacer tú como Dios que eres. En ese caso, tu diosa, que yo te veo y te reconozco, Nieves. Uh -huh. Ahora dime una cosa, este, entonces, por, por ende, desde ahí cualquier anomalía que esté en estos momentos en la fisicalidad, ¿Se puede corregir y modificar? Es que no existe la fisicalidad. Es que esto no deja de ser una proyección. Y Dice. lo tratamos como tal. Uh -huh. Lo tratamos como tal. Lo tratamos como avería en el traje. <risa> Para no que me entiendas. O sea, no, no, en ti no hay avería ninguna. Tú eres un ser que estás vistiendo un traje. Cuando uno se rompe el traje, va a la costurera, al costurero y lo arregla, le hace un remiendo, incluso a veces queda mejor que el original. Ajá. ¿Eh, Zurcidos invisibles, que a esto se llamaban. Eh, piensa que está hecho de información el cuerpo. Okay. Si localizas en el cuerpo algo que dices, vale, esto me chirría los dientes, ya me entiendes, pues uh -huh. vale, vamos a hacer una, un cambio de información. Esa es una técnica muy específica de, del método de Arsene. Vamos a hacer un cambio de información. Y ese cambio de información, aplicando ciertas técnicas, aplicando cierto tipo de maniobra energética, esa información va cuajando. Va cuajando. Y es como si a, a la máquina de coser el traje le cambias el, el tipo de punto, el tipo de patrón, cambias los dibujitos del vestido, cambias cositas que, te, que no te gustan, las pones por otras que te gustan. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es como mmm, un catálogo, o sea, un catálogo y dices, vale, esto sí, esto no. Tú cuando vas a un restaurante y pides un, el menú o la carta, tú escoges lo que a ti te gusta. No escogerás uh -huh. algo que sabes que no te va a gustar en absoluto. Claro. Por lo tanto, obviarás, o sea, quitarás de tu atención ese, ese, esos platos que a ti no te gustan y pondrás atención en los platos que te gustan y vas a disfrutarlos porque sabes que en ese sitio se cocina muy bien, te gustan y no te vas a contar algo desagradable. No vas a probar algo que sabes que lleva algún tipo de ingrediente que eso, uff, por favor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, voilà, la información está porque tú quieres que esté, porque eso es lo que realmente tú quieres que ocurra. ¿Vale? Uh -huh. Eso es lo importante. Está porque tú quieres que esté, no porque te lo hayan impuesto que esté. O sea, tú no vas a un restaurante y dices, no, te tienes que comer esto, esto y esto, y te cogen un embudo y venga para abajo. No, tú uh -huh. escoges los platos y esos platos van en función de tus gustos. La energía y la información se cocinan a fuego lento. Y el plato resultante será de tu gusto porque tú quieres que sea de tu gusto. Y te lo vas a comer porque sabes que te gusta. No vas a... Ya me entiendes. O sea, atenderás a ti mismo, nieves Muy bien. Oigan, familia hermosa, cualquier tipo de pregunta que se les ocurra para Yauma, este es el momento. Empiecen a anotar. Por ahí nos preguntaban hace un momento... Eh... Cuando, nos dice Arturo, cuando hablas de especular, ¿a qué te refieres exactamente? ¿En qué sentido? Es, especular sería divagar sobre algo, ¿no? Dar, dar una idea Poner sobre un algo cuando no estás, uh, no estás seguro sobre algo. Eso es uh -huh. una especulación. Oye, creo que esto es así, pero no lo puedes comprobar. Ya no hay especulaciones posibles. Lo ves y lo dices, oye, es así. No, no, no hay idea de equivocarme porque lo estás viendo allí, lo estás sintiendo. No hay especulación, hay realidad. Y esto no solo ves tú, sino ven los compañeros que entran en los desfases eh, y ven lo mismo y dicen, madre de Dios, madre de Dios. Y están, vamos, que están en, en un gozo absoluto haciendo viajes... Hay gente que la tengo desfasada en más de 500 desfases ahora mismo y les ocurren algo impresionante. Tengo que decir, Nieves, que dentro de muy poquito voy a sacar un documental sobre desfases donde explico un poco tema desfases y hay uh, testimonios que hablan sobre ellos. O sea, es imperdible. Si queréis saber o profundizar, porque hasta que no lo viváis no sabréis lo que es. Si queréis profundizar más sobre los desfases, muy pronto en mi canal de YouTube, documental Aprovecha, desfase. Aprovecha y di cómo se llama tu canal de YouTube y, método, y, método y dónde Ersen, te pueden... Método Ersem y habilidades especiales. Buscando mi nombre, ya Ersem, lo vais a encontrar. Y dura dos horas el documental más o menos y ahí está, vamos, información a tu pleni. Uh -huh. ¿Algún otro canal donde te puedan localizar, ya, más. Bueno, estoy, estoy... Hay entrevistas en canales como Catalina Catalina. Estoy en entrevistas como, con David Parcerisa, Rimbiel35. Estoy en Buscando la Verdad. Estoy en Alex García Comunica, eh, que, que antes estaba en la caja de Pandora. Y no quiero mentir, pero estoy en, en, en el canal de Angelique, y estoy en, en algunos más, o que sea, que los nombres ahora los tengo un poco, un poco allá. ¿Le y el tuyo. Dar... ¿eh? El tuyo. <risa> ¿Puedes dar también tu ah, página web? En, este... tu, tu, tu voz cuenta también, en, en el de Vicky Mayoral. ¿Tu página web? Sí, métodoersen.com. Ok. Bien. ¿Eh? Lo puedes poner abajo escrito porque yo, lo va, lo va a poner. es un nombre complejo, no es... <risa> Así ya cajón.com, cajón.com, uh -huh. es métodoersen.com. ¿eh? El nombre es complejo. Ahí está, ahorita lo voy a poner. Y te pregunta eh, María Sanpere, este, ¿hay que activar el Mercaba para eso conectando con mi yo soy y empezaría a elegir mi menú? Incluso el Mercaba es una estructura. Fíjate que es una estructura para viajar, ¿no? La de los dioses, que vas del punto A al punto B. No hace falta no hace falta, tú ya estás ahí. Sé que suena, puede sonar algo uh, muy olímpico, ¿no? Uh -huh. Pero es que todo lo que te limita, que necesitas un movimiento de punto A al punto B, ya hay una limitación. ¿Eh? Sé lo que es el mercaba, sé que era un vehículo de expresión en el cual se proyectaban... Eh, lo que son los dioses, ¿no? El vehículo de los dioses uh -huh. se llama la Pero es que no hace falta ni el vehículo. Vais a ver cómo podéis acceder a todo así. Sin necesidad de activar absolutamente nada. Es que ya estás activado. Es que tú, cuando eres Dios, divinidad activa, todas esas viejas estructuras de funcionamiento, ideas, pensamientos de cómo funcionaba, se quedan obsoletos. Es decir, mañana ya se va a quedar obsoleto algo porque alguien va a vivir algo del grupo que deja todo atrás en pañales. Es un camino de descubrimiento y de asombro continuo. Algunas experiencias este, de esas impactantes que han podido vivir. ¿eh? Gente que ha trabajado contigo o tú mismo. Cuéntanos algunas experiencias Mira, tema impactantes. ¿Hay hay un tema sobre algo llamado desfase tesoro. El desfase tesoro es un tipo de, de lugar que tú, eh, que todo el mundo puede acceder a él, solo hace falta buscar a ver dónde está, encontrarlo, es, no es complicado, en el cual tú, mmm, físicamente hablando, ¿eh? tienes todo lo que quieres. Ocurre que piensas algo y ves que ocurre. Sientes algo y ahí está. Proyectas algo y ahí está. Que pasan cosas que dices, esto parece magia o una película de ciencia ficción, ¿no? Pero es tu realidad. Y a eso llamamos desfase tesoro. Un lugar donde tienes muchísimas habilidades especiales activadas, las tienes ahí todas para ti. Eres consciente que eres Dios y los demás te ven a ti como, oh Dios mío, ¿quién eres tú? ¿no? Ahí como aplaudiéndote cada cosa que haces. Ese es uno de los objetivos de los desfases. Físicamente hablando, energéticamente hablando, hay mucho más allá que explorar. Actualmente sí. tengo gente, tengo alumnos que han encontrado los desfases tesoro y están viviendo en ellos. Y te aseguro, te aseguro, Nieves, que eso es mejor que te toque la lotería un trillón de veces. Un trillón de veces. Y cuando digo un trillón de veces, podría decir infinitas veces. Y siempre sería mejor un desfase tesoro. Es Porque que... la realidad eres tú y tú haces la realidad haciendo así. Ah, Ahí. Mani manifestando súper rápido. Manifestando súper rápido. Sí, aparte sí. o sea eh, es, que... <risa> es que no hay palabras, Nieves. Lo he dicho. Yo me puedo concentrar en darte una idea de lo que es esto. Pero si tú dominas el juego, si accedes a, a juegos... Que tú es, es, es el que truca el juego, para que me entiendas, es que no tienes todas las ventajas del mundo. Es que tienes A las ver, ventajas. Por aquí dicen: Si ya estamos activados, ¿qué hace que no podamos experimentar lo que dices? ¿En qué sentido estáis activados? Mm. Claro. A ¿En ver, qué no volas. Es, ¿es muy es diferente. Sí, es muy diferente. Es muy diferente. Uh, conocer el camino que recorrerlo. Es uh -huh. muy diferente pensar que uno está activado o no. Incluso en el curso digo haced esto y no lo, hagáis, no lo hagáis de mente. O sea, con la mente. Si estáis pensando que lo estáis haciendo, estáis pensando que lo estáis haciendo. No lo estáis haciendo. Uh -huh. Estáis en la cabezota, en el mono. En el mono que bajó hace unos cuantos millones de, de años del árbol. Ese mono a ti te va a dar lo que quieras. Si yo te digo, visualiza la pantera rosa, la pantera rosa va a aparecer. Pero no será real, será una lucubración. Por lo tanto, la activación real viene desde un ensanchamiento, viene desde un reconocimiento de quién eres y otras técnicas que anulan al mono. No lo elimina, no, no lo eliminan, el mono es necesario, el ego es necesario, no hay que eliminar nada. Uh -huh. Es una herramienta de expresión. Lo que pasa que el grumete ha hecho un botín y se ha hecho capitán. Y eso es lo que ocurre con el ego. El ego es necesario. Uh -huh. Lo que pasa que... Bueno, ha pasado, Hay que ponerlo pasado. en el lugar. Adiós. Claro, claro. Y es necesario. Si no, como yo estoy usando el ego, la herramienta que me da el cuerpo físico para poder hablar contigo, Nieves. Si no, ¿de qué serviría esto? Claro. ¿Me entiendes? Bien, métodos... Por acá, Ángeles, ¿hay algún desfase donde se puedan tener todas las habilidades despiertas? ¿Sería este sí. tesoro? El desfase tesoro. Okay. El desfase tesoro. Y más cosas que no sabes ni que existen, Ángeles. Porque estamos limitados por una idea de lo que es la energía. Estamos limitados por una idea de cómo funciona la energía. Pero solo cuando ves todo esto... En, en, ahí delante tuyo, es cuando realmente empiezas a comprender la magnitud de todo esto. Ok, por aquí te preguntan, Marta, Lucía, ¿cómo ayudar a los niños en estos tiempos? Pues no forzándolos a nada, pero sí que limitando un poco la toxicidad del entorno. Y cuando bueno, hablas no... de toxicidad del entorno, ¿a qué te o sea, refieres? Más particularmente... No, claro, tienes que dar chocolates y, y tienes que poner... La toxicidad del entorno me refiero a la toxicidad del mundo en que vivimos en día de hoy, lo que nos rodea. Hay que uh, enseñarles pensamiento crítico, hay que enseñarles, a, a, realmente hablarles de que cómo funciona toda la realidad, ¿no? No imponiéndoles nada, sino hablándolos como un tú a tú. Cuando un niño empieza a tener uso de razón, pues empezar a, a estimularlo. ¿Cómo? Viéndote a ti como ejemplo, viendo que lo que haces es coherente, que no dices A y después haces B, que sigues un realmente algo muy concreto en ti y que lo haces, no de boca, sino con acciones. A partir de ahí, el niño verá en ti, dirá, wow, mi madre, mi padre, ¿no? Realmente dice y hace. Cuando sea más grande, le puedes contar, mira, la energía, la información, somos seres de luz. Pero que haya una buena base antes, un, unos buenos cimientos, porque si tú dices A, ah, pero haces Z, después le dices esto, diga, vale, me dice esto, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mi madre, mi padre, hace todo lo contrario de lo que dice. Por lo tanto, como no hay coherencia, pues tampoco hay coherencia en que somos luz, somos energía. no. Otra, será otra más de mi madre o de mi padre. Por lo tanto, coherencia. Si tú alimentas con tu hijo con coherencia, con una forma de ser hacia ellos y hacia el mundo, lo tendrás más fácil después, de verdad. Creo que es muy importante señalar que la coherencia es fundamental cuando hablamos de la luz. Coherencia entre lo que pienso, siento, digo, hago, eso es parte fundamental para mantener elevada tu vibración, para mantenerte en alta frecuencia, para mantenerte en sintonía. Y creo que esto es muy, muy relevante, este, ya que lo mencionaste ahorita con los niños, porque también eh, los niños son como aspiradoras, supan absolutamente todo lo que está en este entorno que se vuelve tan nocivo alrededor. Entonces hay que cuidarlo mucho y mantenernos, como dice Yauma siempre en coherencia y en impecabilidad para ser el ejemplo de nuestros hijos. ¿Mm? Exactamente. Exactamente. Bien, aquí hay otra pregunta, dice Clara. ¿Cuando despertamos se sanan todas las enfermedades? Cuando despiertas y te reconoces, verás que eso último carece de sentido. Desaparece entonces absolutamente, no existe. Entonces ¿Es empieza... Hay algo que es lo tangible, gente? lo intangible, lo real y la idea de lo que es real, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Hablar hoy en día de qué se puede hacer o no con esas cosas, pues es complejo, sobre todo para los canales de YouTube, uh -huh. ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo diremos cantando. Si tú sabes quién eres, la pregunta carece de sentido. Ok, muy buen, muy buena respuesta, ¿Mm? Y aquí dice Fátima Piñeiro, en este momento que los estoy viendo y escuchando, sentí que vuelo. ¿Es normal volar o lo que es lo mismo, la ligereza del ser? A veces nos ha pasado que haciendo encuentros con diferentes personas que vibran igual que tú, dices, qué bien me siento, ¿verdad? Me siento flotar, me siento genial, me siento... De otra manera que ojalá durase mucho. Pues eso es lo que sientes, Fátima. Quiero este, comentar en ese sentido que eh, muchas cosas se están viviendo muchas de las personas que están este, generalmente viendo eh, los videos y están descargando paquetes de información y están recordando muchas memorias, muchas vidas. Y esto tiene mucho que ver más allá... En ese sentido, la tecnología es un medio, pero el cómo está y lo que estamos transmitiendo, que es luz, que es amor, es una alta frecuencia. Y entonces, estos son paquetes y códigos que se descargan y muchísimas personas lo están percibiendo eh, y, me, y me comentan muchas cosas en ese sentido. Exactamente. Exactamente. exactamente. ¿Eh? Y esto, esto está lindo. Qué padre, qué padre, Fátima, que así lo sientas. Aquí hay otra pregunta de Jorge Vega que dice... ¿Qué prácticas se tiene que hacer para activar el campo energético? El campo energético siempre está activado. Primera, si no estuviese activado, el, el traje se caería. Todo se caería. El campo energético está ahí. Solo te está pidiendo, está pidiendo que reconozcas quién eres para llegar a él. Y no hay que ni ir a ningún sitio. No hay que activar nada. Tú ya eres, Jorge. Lo que pasa que eh, el actor ha olvidado, cómo, o sea, el personaje, perdón, ha olvidado cómo volver a ser actor consciente. Nada más que eso. Pero, pero todo lo que ves es decorado. Y el decorado está siendo creado por el campo. Así es. El eh. campo es, es el espacio etérico, lo llamo así. Uh -huh. Bien, Jauma. pues este, nos hemos echado una horita rica de plática, este... Algo con lo que quieras cerrar, platicar, contarnos, este... Todo lo que vez. querías saber, déjalo en el armario. Déjalo <ríe> colgado en el armario y vas a ver que pronto llenarás el armario. Pronto llenarás el armario de cosas que querías saber cuando las vives en primera persona. Y pues eso, muy bien. Eso, eso es lo mejor. ¿Quieres evolucionar? Adelante. Ahora hay los medios para ir mucho más allá de lo que nunca... Uno imaginó, porque incluso imaginando que puedes hacer algo, te estás limitando. Libérate de todo lo aprendido. ¿Mm? Libérate de todo. De todo. Incluso lo que vas aprendiendo va quedando caducado porque se va, uh, va está siendo superado cada día por nuevo conocimiento. Muy bien. ¿Alguna información que quieras decir este, o algo más? ¿O que tú ha, sido desfiles, placer, es, ha sido un placer. Nieves, nos conocimos en México, Nieves y yo, hace un, un poco más de una semana y uh -huh. la conexión fue instantánea, sí, sí. instantánea y Cuéntanos. aquí estamos eh, haciendo realidad este encuentro y expandiéndolo a la conciencia. Cuéntenos qué les ha parecido, cuéntenos este, todos sus comentarios, preguntas, yo espero volver a tener a Yauma, este y empezar a hablar más y más de todos estos temas que nos vaya llevando a ampliar nuestra conciencia, que nos vaya llevando a liberar todos estos viejos programas que forman parte del viejo videojuego y que necesitamos soltar para caminar y para avanzar. Entonces, Yauma, bienvenido. Esta es tu casa y será un placer seguir contando contigo. Aquí pero estoy. pregunten, pregunten, ¿eh? Aquí estoy, cuando quieras, y hablamos, aquí estoy, hacemos más charlas entre amigos, porque esto no es una entrevista, esto es una charla entre dos almas que se han reconocido. Y ya está, y otro que puede decir de otra manera, pero creo que más claro que eso, Nieves, ¿verdad? Pues bienvenido, Yauma. cuando quieras, aquí está tu casa... Muchas gracias, papá. Familia hermosa, ¿eh? bendiciones, ¿eh? les mando un abrazo, les veo esta tarde ¿eh? en otra transmisión, nos vemos a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, con otro tema este, por acá, rompiendo paradigmas y empezando revelaciones y muchas situaciones. ¿eh? Un fuerte abrazo, Yauma, de mi corazón a, al tuyo, bendiciones todos. para todos. Gracias, gracias. No te me vayas todavía, espérame. No. <ríe>